No, conseguido la pirámide? はい、ありがとうございます。ちょっと <laughs> ¡Vamos, gracias! a <risa> la figura! ¡Va a la a ¡Aquí La salía la clavícula. ¡No! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Venga ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! el ¡Adelante! vuelta Dos eh, cosas, voy a comentar un par de cosas en relación con este juego. Ha habido. Ha habido algunos momentos. Hey, todavía tiene. ¡Ey, eh, Alejandro! Y luego todavía tenéis que recoger todo no, no, no, esto, ¿eh? No, no os lo, digo, lo digo para que cojáis, para que no se vayan los compañeros y que os ayuden, es lo que quiero deciros. Mirad, dos cosas. Una, que había algún momento que ha sido un poco más estático el juego de la cuenta, o estaban esperando mucho. Es algo que tenéis que intentar pensar que no debe de ocurrir, que esa realimentación de jugadores sea continua y que haya movimiento continuamente. Eso por un lado, para que sea más <ríe> Y por otro lado habido algún pequeño problemilla porque parece que no le hacéis demasiado caso. Pensar que es bueno que sigáis las normas y que le hagáis caso y que no estéis solos de cachondeo, aunque lo paséis bien. Eso es importante, ¿vale? Porque así sale el juego muchísimo mejor. Y luego, como una cosa final, pues que vosotros tenéis que haber previsto en lo del tiempo. Se va a quedar un poco corto y es mejor que preveáis como alguna fase más o lo que sea para que pudiera completar el tiempo, ¿de acuerdo? Pero que tampoco está mal que haya un pequeño desfase de unos 5 minutos o algo así. pero que es bueno, mejor llegar como esto, ¿de acuerdo? Eh, lo digo también para vosotros, para que, para que lo tengáis en cuenta y por favor, ayudarle a recoger todo esto y que haga, ¿vale? El banco, el banco, ponedlo en la pared, el banco en ver...